Nuestra provincia, Natalia Sánchez, reina nacional de la ventella y Juliana Villalobos, reina nacional de la ventella 2022. Bueno, sí, las chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bien. ¿ustedes? Qué gusto estar por acá, porque desde que, eh, bueno, ganaron en definitiva, eh, teníamos muchísimas ganas de, de invitarlas, de charlar con ustedes, y es un placer que ya puedan estar acá con gracias, nosotros. Gracias, gracias por la invitación, estamos muy contentas también de estar acá compartiendo y no veníamos desde que éramos reinas sí. departamentales. Claro, no, es verdad, que, que hacen toda la gira de medios para presentarse claro, y, y demás. De sí, sí, estamos local. muy contentas por, por la, a la causa que venimos. Sin duda, es porque importante. están desde tempranito las chicas acá, sí, con Partieron un, un desayuno con las autoridades, pero están acostumbradas a madrugar ustedes porque sí. desde el día que arrancaron sí. se levantan sí. a la salida sí. de la Yo mañana. No, y no, aparte <risa> están así de regias, parece que se hubieran maquillado recién. Sí, sí, sí, tal cual. Gracias a Meli por el maquillaje. Bueno, eh, vinieron a desayunar tempranito aquí con las autoridades de, sí. del canal y con las autoridades de la Fundación Grupo América, porque nosotros tenemos aquí como familia lo que es Vendimia Solidaria. Y ustedes son las protagonistas de llevar adelante todos estos proyectos. Sí, sí, tal cual muy, muy, contentas, felices de que, de que se trabaje socialmente y dispuestas también a trabajar en conjunto con la Fundación América, contentas de que nos hayan invitado, de que nos hayan convocado. Así que bueno, a trabajar, tenemos mucho por trabajar con Juli. Mucho por delante, <risa> sin sí, dudas. Y sí, primera sí. instancia, la campaña Frío Cero, sí, que ya se está desarrollando. Sí, sí, sí hoy ahora hacemos la entrega también de a las instituciones que, que elegimos nosotros. Y ah, las ustedes las eligieron. sí. sí, sí ah, cuéntenos de las instituciones. Sí, bueno, yo justamente visité una escuela eh, hace dos semanas y me contaron algunas inquietudes que tenían, algunas necesidades, así que bueno, mi, mi elección fue, fue por eso. Muy bien. Eh, y bueno, no sé, Julie. Yo me enfoqué en mi barrio, Ajá, en el que vivo, bien. bueno, la necesidad está en todos lados, ¿verdad? Sí, me voy a Pero bueno, en mi barrio vi... Eh, Muchas familias que, que, están bastante precarios con el tema de, del abrigo, de las zapatillas y demás. Así que digo, bueno, seguir apostando por el barrio y, y llevar esta, esta todo esto solidario a, a mi a mi querido barrio. Sin dudas. Porque ser reinas y virreinas de la vendimia no solo las convierte en embajadoras culturales y difusoras de lo que es Mendoza y todo lo bonito que tenemos, sino que también son el nexo ¿no? entre personas eh, en situaciones vulnerables y, y las diferentes instituciones que están dispuestas a aportar su ayuda. Y tal es el caso de, de Fundación. Grupo América, pero la campaña Frío Cero es solo un pasito, lo hacemos ahora antes sí. de que arranque el invierno, la época bien fría, pero a lo largo del año se vienen ah, otras movidas bastante sí, importantes Sí, sí, sí, sí, sí re, un montón de trabajos, estábamos ahí comentando algunos de los proyectos eh, por presentar un proyecto también como, como Reina y virreina. ¿Podemos spoilear de sí. qué se trata? De... Claro, ser? queremos tener la primera Vamos a spoilear sí. <risas> no, no, no, no, no, <risas> eh, trata sobre juntar libros ah, y bien. llevarlos a, a algunas escuelas. La idea es poder trabajar con reinas departamentales que se van a estar esperando. Chicas, las la sí, la que estén viendo mejor de mañana Todo el ya saben, la es que sí, está buenísimo que también las reinas departamentales eh, junto con ustedes, se, se siga formando ¿no? esta red, este grupo de manera colaborativa para seguir impulsando sí, los sí, proyectos, formamos un grupo re lindo. Muy lindo y que lleguen a cada rinconcito de la provincia sí, tal cual, y bueno, qué más que, que cada embajadora uh -huh. departamental, cada representante eh, pueda contarnos y comentarnos las necesidades de cada departamento. Muy bien. Así que eso está buenísimo. Chicas, ¿y cómo están transitando? Más allá, obviamente, del foco que tenemos hoy, que es la campaña solidaria. Eh, ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿El reinado? ¿Era lo que se imaginaban después de que ganaron? ¿Cómo han vivido estos meses? ¿Cómo lo están transitando? Movidito, mo sí. <risa> <risa> Eh, más movido en la, eh, lo que es departamental, yo mm. en el caso de las dos, eh, pero no, súper lindo. Recién estábamos escuchando que nos querían invitar a la Bresh. Ah, Les sí. informamos que no pero, vamos a poder. Ay, no. ¿por qué? ¿Qué tienen? Vamos Tenemos a estar la, en la fiesta la, de la nieve. La provincial ay. de la nieve. Así sí, que nos invitamos claro. el día en Malargo, en, Malar, en, Malar, oh, en Las Leñas, a ah, ah, compartirlo. Es espectacular. Nos vamos para allá, pero sí recibimos invitación para la próxima vez. Sí, <risa> sí en su departamento, la claro. mal, <risa> sí. no, no, <risa> uh, Claro, muy bien. No, no, estamos encanta. re contentas, nos llevamos re bien, así que estamos sí. disfrutando un montón. Claro, ustedes trabajan codo a codo todo sí, el tiempo. Sí, todo. estamos eh, trabajando juntas en todo. Eh, como te decía, disfrutando, que creo que es lo primordial. Y tratando de llegar a cada lugar, trabajar en conjunto también con provincia, con, con el gobierno departamental uh -huh. de nosotras. Y nos están respaldando excelente, así que... Muy bien, excelente, las están cuidando. Sí, por supuesto, Nos están mimando, la Claro, ¿cómo le va Gamboa? Bien, Emponchada, Lale, no te sacamos de un panda. Me encanta, cuídese, cuídense el pechito. Bueno, chicas, un sueño que siempre tuvieron de pequeñas que veían pasar los carros, las redes, yo quiero ocupar ese lugar en algún momento, cuando sea más grande, cuando ya sea mujer, Sí, bueno, algo creo inalcanzable Y lo veíamos ¿Ah, inalcanzable. lo veían, inalcanzable? <risa> Yo particularmente sí. <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí, obvio que siempre desde chiquita lo soñás lo, Te lo imaginas pero, pero bueno, es algo inalcanzable <risa> Que hay que trabajar mucho Claro, bueno. uno por ahí Como subestima, si ¿no? ¿no? El, el papel Sí, sí, el... es, es un montón sí, sí, Yo, sí. Eh, la verdad que afuera no no es lo que parece uh -huh. Pero es un montón, literalmente sí, está muy bueno este enfoque que se le está dando a la reina uh -huh. Porque no solamente somos la cara linda como se les solía sí, sí, decir bueno ha habido sino un gran que, debate sí, sí sino cambio, que se trabaja mucho se uh -huh. eh, en lo que es solidario trabajamos por el otro uh -huh. lo, lo decíamos recién en una en una entrevista para el diario somos el nexo entre la uh -huh. gente del municipio la gente y la provincia uh -huh. así que la verdad que los que nos están viendo es que sepan que tra trabaja la reina bien Excelente. Sí, estamos trabajando un montón. Nos, bueno, nos hemos enfocado particularmente en proyectos sociales, uh -huh. pero, pero obvio que culturales, mi proyecto se trataba sobre el turismo rural, que lo estamos trabajando. Muy bien. Así que eso está buenísimo y obvio que representar y llevar a la provincia a cada lugar. Por supuesto. Estuvimos en Córdoba. Sí, Ahora yo próximamente también me voy a Mar del Plata porque se si inaugura vuelo directo, Mendoza, Mar del Plata, uh, así bien. que bien. así que estamos todos invitados para, para, el, verano en invierno, pero... ya, para el verano. Me llevan el invierno, pero. <risa> Veranos, pero también <risa> <risa> me encanta claro como difusoras de, de, de todo lo que es nuestra cultura claro lo a nivel nuestro... nacional sí, sí, cual, bueno mendoza sí, tiene no. una, una agenda muy atareada por cierto los invitamos a visitar la la página de cultura bien que están todas las actividades del Perfecto. mes que se van a realizar y que se han realizado. Y bueno, próximamente la agenda de julio también. Este fin de semana colmada, Mendoza. <risa> sí, sí Colmadante, la, de la cantidad largo. de turistas sí, sí, que nos eligen. Gusto. Cada vez que hay unos días para tomarse un descanso, no hacer una escapadita, somos ahí. Estamos sí. al top. En el top. Me encanta. Muy Yo bonito. creo que el uno. Sí, hello, o sea, hello, no sí Mariloche, ¿quién te conoce? Claro. Sí. No, no. Me imagino que como reinas también han podido profundizar el conocimiento de la provincia, ¿no? De viajar a otros departamentos, porque quizás los mendocinos en general, más allá de ser reinas o no, conocemos poco nuestra provincia, conocemos pocos lugares y quizás sí. ustedes han tenido estos meses la posibilidad ¿no? de profundizar en lo que es Mendoza. Sí, hemos estado visitando y potenciando algunas fiestas muy importantes de la provincia. Estuvimos en la fiesta de la ganadería bien, en el ya, Departamento claro. de General Alvear. Sí, sí. Bueno, justamente ahora nos vamos a Malargo, a la fiesta provincial de la nieve, también una pues... fiesta muy importante y que nos caracteriza como mendocinos. Por supuesto. Así que sí, contentos de, de conocer la provincia y qué mejor que, que llenarnos de conocimientos nuestros. Por supuesto. <risa> y ahora que... Ya nos hemos olvidado un poquito de la pandemia, todo lo que es las restricciones. Poder volver a viajar sí, y, y que hermosos. el turismo interno quede, ¿no? Porque es algo muy bonito que, que, que vino con esto de, de la pandemia, además con las restricciones. Pero está bueno quedarnos acá, conocerlo, nuestro conocer nuestra historia, los lugares tan hermosos que tenemos en la provincia. Y bueno, las chicas son las encargadas de darnos a conocer, de abrirnos el abanico y contarnos lo, lo bella que es Mendoza. Chicas, el aplauso, el aplauso para, para ustedes, oh. Que sea con todos los éxitos este año el reinado que se viene. Y te digo que vamos a invitarlas a, a más seguido, ¿no? Sí, tienen las puertas están, abiertas del programa a el canal, para canal. cada cocinar, para a un, Sí, un desafío. Nosotros, desafío. Nos, nos vamos vengan. a divertir y <ríe> reina. Sí. Gracias, gracias, gracias. por darnos el lugar y por, por la chicas. invitación. Estamos, estamos siempre disponibles para... La siempre nos han recibido sí, sí, excelentes, así que bueno, muy muchas gracias. Somos gracias por venir. Preciosas las dos, así que gracias por venir. Gracias.